¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte y sean todos bienvenidos a Magical Spanish The Easiest and funniest Way to Learn Spanish Hoy tenemos eh, una clase para el nivel avanzado de español y eh, esta clase tiene que ver con el uso del subjuntivo y va a ser nuestra clase número 7. Yo les pido el favor que cuando visiten mi canal vayan a la lista de reproducción o a los playlists. Ahí yo tengo un playlist dedicado única y exclusivamente al, al subjuntivo y están organizados todos los videos en orden número 1, 2, 3. 4, 5, 6 y este también va para esa lista de reproducción tengo varias listas de reproducción en conjugación de verbos en diferentes categorías como los animales, la familia eh, bueno, los tiempos verbales tengo en presente, en pasado, futuro para que encuentren todos los videos de esa misma categoría que pronto están trabajando muy bien comenzamos hoy vamos a hablar de los verbos irregulares en el presente del subjuntivo Siempre hemos mencionado que eh, cuando tenemos algún tema, por lo regular, vamos a encontrar algunas excepciones a las reglas, y hoy vamos a hablar de algunas excepciones, algunos verbos irregulares. Muy bien, esos verbos irregulares en el presente del subjuntivo, muy importante para tener en cuenta. Estos son los verbos ser, ir, estar, dar, saber y haber, afortunadamente solamente son seis. Esos verbos tienen una conjugación irregular en el presente del modo subjuntivo. Sus formas en el presente del subjuntivo no se derivan de la primera persona singular, yo del presente del modo indicativo como lo hacemos con los verbos regulares. Eh, así que van a tener una conjugación especial y como educador les digo la única manera para manejar estos verbos es memorizándolos porque no existe una regla para estos verbos así que comenzamos empezamos con eh, el verbo ser el verbo estar y el verbo ir y digo ustedes quieren que yo sea que yo esté o que yo vaya Aquí cambiamos, decimos: Él quiere que tú seas, que tú estés o que tú vayas. Ustedes quieren que él, ella, usted sea, esté o vaya. Ustedes quieren que nosotros o nosotras seamos, estemos o vayamos. Ustedes quieren que o ellos quieren que vosotros o vosotras seáis, estéis y vayáis y ustedes quieren que ellos ellas eh, sean estén o vayan Bueno, también podríamos cambiar yo podría decir ellos quieren que ustedes sean estén o vayan esto también va a cambiar de acuerdo de acuerdo con el pronombre personal que estemos trabajando muy bien entonces para verbo vos eres que yo sea que tú seas que él sea que nosotros seamos que vosotros seáis que ellos sean para el verbo estar, que yo esté, que tú estés, que él esté, que nosotros estemos, que vosotros estéis, que ellos estén y para ir, que yo vaya, que tú vayas, que él vaya, que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos vayan, eh, a mí me gusta conjugarlos con el que yo, que tú, que él, empezando con el que más el pronombre, de esa manera los estudiantes se acostumbran a, a la parte sonora, eh, que va a ayudar a la, al ritmo y a la memorización de algunos verbos, en este caso de los verbos irregulares muy bien, seguimos con los otro grupo de verbos que van a ser dar, saber y haber ustedes quieren que yo dé que yo sepa y que yo haya ustedes, eh, aquí cambiamos él quiere que tú des, que tú sepas que tú hayas eh, ustedes quieren que él, ella, o usted, dé, sepa y haya. Ustedes quieren que nosotros o nosotras demos, sepamos y hallamos. Ustedes quieren que, o digamos aquí, ella quiere que vosotros o vosotras deis, sepáis y halláis. Y eh, yo quiero que ellos, ellas o ustedes den, sepan y hayan. Bueno, entonces... Eh, tenemos aquí el verbo dar que yo dé, que tú des que él dé que nosotros demos que vosotros deis que ellos den el verbo saber que es uno de los de los que digamos más confusión eh, tienen mis estudiantes eh, por, se usa muchísimo pero de saber cambia muchísimo Casi que podemos decir que la B cambia a P, que yo sepa, que tú sepas, que él sepa, que nosotros sepamos, que vosotros sepáis, que yo sepa. No, no es fácil pero necesitamos trabajar un poco y hacer en, énfasis en esto y el verbo haber bueno que yo haya, que tú hayas, que él haya, que nosotros hayamos, que vosotros hayáis, que ellos hayan que va a ser un verbo muy especial porque en, en español lo usamos también, lo usamos, usamos ese verbo básicamente como un eh, auxiliar vamos a ver algunos ejemplos más adelante muy bien ahora tenemos varios ejercicios y yo te voy a dar más o menos 6 segundos para contestar cada pregunta antes de darte la respuesta. De esta manera vamos a tener una clase más interactiva y yo quiero que... Estudies bien los verbos, que te los memorices, porque los vamos a usar en los siguientes ejemplos, en los siguientes ejercicios. Así que comenzamos. Ahora vamos a iniciar con el ejercicio que nos dice, completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente del modo subjuntivo. Y empezamos con la número 1. Nunca hemos visto a su esposo, nosotros dudamos que ella estar casada. Recuerda que te voy a dar 6 segundos. Muy bien, si tu respuesta fue esté, eh, la respuesta está correcta, nunca hemos visto a su esposo, nosotros dudamos que ella esté casada y en un color, una sombra amarilla, vemos que ahí está la parte clave, digamos de la, de la oración que nos va a decir que necesitamos el subjuntivo. <clears throat> Eh, porque hemos dicho de la clase número 1 que el subjuntivo lo vamos a emplear para expresar un deseo, una emoción, una negación, una duda, una posibilidad o una necesidad. También se habla de una preferencia. Eh, bueno, esas preferencias las podemos agrupar dentro del grupo de los deseos. Vamos al número 2. nos dice, yo no la conozco, es posible que ella sea la nueva directora de la escuela. Seis segundos. Bueno, si tu respuesta es, sea, yo no la conozco, es posible que ella sea la nueva directora de la escuela, es posible que... Muy bien, vamos al ejemplo número 3. Siempre nos piden que dar dinero a las organizaciones de caridad. 6 segundos. Muy bien, tenemos ahora que demos, siempre nos piden que demos dinero a las organizaciones de caridad. 4. Dice, ¿tú quieres que yo ir con ustedes a la fiesta de los 15 años de Adriana? muy bien tú quieres que yo vaya con ustedes a la fiesta de los 15 años de adriana que yo vaya subjuntivo número 5 dice yo uh, no creo que el salón de belleza estar abierto está el verbo estar muy bien si tu respuesta fue esté, no creo que el salón de belleza esté abierto Muy bien, continuamos Vamos a la oración número 6 La luz está encendida Pero no creo que Haber gente en la oficina Si tú dices que haya Muy bien Este es el verbo haber y se refiere a la existencia. La luz está encendido, pero no creo que haya gente en la oficina. Y digamos que es un verbo que es un poco eh, la gente se confunde porque casi siempre aparece como un verbo auxiliar para tiempos compuestos. Bueno, en este en esta oración aparece como un verbo eh, donde eh, denota lo que o hace relación a la existencia. La luz está encendida, pero no creo que haya gente en la oficina. O sea, que hay del verbo haber. Siete. Dice, creo que es importante que tú ir con la niña al dentista. Ella se siente más segura contigo. Muy bien. Vamos a decir que tú vayas. Creo que es importante que tú vayas la niña al dentista ella se siente más segura contigo perfecto 8 tenemos muchas bebidas pero no creo que haber café té o leche otra vez como el ejemplo número 6 eh, este haber lógicamente va a denotar existencia y otra cosa que va a ser importante, que se ve mucho, es que es una oración negativa, que es una de las eh, funciones, digamos, que nos va a permitir el uso del subjuntivo. Entonces decimos, tenemos muchas bebidas, pero no creo que haya café, té o leche. Nueve. Todos ellos quieren ir a Europa, pero es imposible que Juan y Amparo ir... Con el resto del grupo. Juan y Amparo está en plural. Decimos. Todos ellos quieren ir a Europa. Pero es imposible que Juan y Amparo vayan con el resto del grupo. Que Juan y Amparo vayan. Eh, por eso les dije está en plural. Vamos al número 10. Dice. Yo tengo miedo que ellos no saber. ¿Cómo llegar a la casa de sus amigos? 6 segundos. Decimos, yo tengo miedo que ellos no sepan cómo llegar a la casa de sus amigos. Si es el verbo saber que mencioné anteriormente, crea un poco de confusión. Muy bien. Yo tengo miedo que ellos no sepan cómo llegar a la casa de sus amigos. 11 ¿A qué horas tu maestro quiere que nosotros estar en la oficina del director? Uh, buen ejemplo, muy bien, si tu respuesta fue ¿A qué horas tu maestro quiere que nosotros estemos en la oficina del director? Allí, allí tenemos un alumno que se metió en problemas. Dice la oficina del director. Que nosotros estemos. Subjuntivo. 12. Dice, a mí me encanta escuchar la música salsa, pero creo que este grupo. Ah, perdón, pero no creo. El, el, está en forma negativa. Tocar muy bien. 6 segundos. Muy bien. Tenemos. Pero no creo que este grupo toque muy bien. A mí me, me encanta escuchar la música salsa, pero no creo que este grupo toque muy bien. 13. Dice: nos, Nosotros siempre nos divertimos jugando fútbol o fútbol, perdón. Ojalá que ustedes también se divertir como nos divertimos nosotros. bueno tenemos nosotros siempre nos divertimos jugando fútbol ojalá que ustedes también se diviertan como nos divertimos nosotros bueno como pueden ver eh, hay unos verbos el caso del verbo tocar el verbo divertirse que no son verbos irregulares pero que los tenemos que también aprender a manejar por eso eh, se los he combinado un poco entonces una vez más nosotros siempre nos divertimos jugando fútbol ojalá que ustedes también se diviertan como nos divertimos nosotros vamos al número 14 dice ahora que vamos a la fiesta yo espero que yo espero que haber muchas chicas con quien bailar entonces vamos a decir ahora que vamos a la fiesta yo espero que haya muchas chicas con quien bailar yo espero que haya muchas chicas con quien bailar por supuesto si vas a una fiesta con latinos, esperas los latinos siempre bailamos, siempre esperamos una fiesta que haya baile, que vamos a bailar, no solamente que vamos a comer, porque siempre hay mucha comida, pero también nos gusta que haya baile. Bueno, vamos al número 15. ¿Cuándo es una pregunta? ¿Cuándo es que ustedes quieren que nosotros hablar acerca de lo que realmente pasó? 6 segundos. muy bien si tu respuesta fue hablemos ¿cuándo es que ustedes quieren que nosotros hablemos acerca de lo que realmente pasó que nosotros hablemos acerca de lo que realmente pasó muy bien vamos con el ejercicio número 16 es importante que yo hablar con mi jefe aquí tengo un verbo regular Vamos a decir, es importante que yo hable con mi jefe. Muy bien. 17. Tal vez mi primo vivir en este barrio, colonia o vecindario. 6 segundos. Vamos a decir, tal vez mi primo viva en este barrio, colonia o vecindario. 18. No me gusta que mi novio o que mi novia pagar por mí cuando yo tengo mi propio dinero. No me gusta que mi novio pague por mí cuando yo tengo mi propio dinero. 19. Bueno, estás a punto de reprobar tu año escolar. Es necesario que tú sacar mejores notas. Bueno, miren que aunque no son verbos, el, el caso del verbo sacar no es un verbo irregular, es un verbo que tiene una conjugación especial. Entonces vamos a recordarlo. Vamos a decir, estás a punto de reprobar tu año escolar, es necesario que tú saques. Esta C va a cambiar a qu, que tú saques mejores notas. Es necesario que tú saques mejores notas. 20, vamos al número 20. Nos dice, es mejor que ellos no, oración negativa con el no, de una vez yo digo negativa, subjuntivo. Es mejor que ellos no abrir las puertas del corral, se pueden salir los caballos. Y vamos a decir, es mejor que ellos no abran las puertas del corral, se pueden salir los caballos. Muy bien, 21. Es necesario que nosotros... Prestar atención cuando los maestros hablan. 6 segundos. Y vamos a decir: Es necesario que nosotros prestemos atención cuando los, maestros, cuando los maestros hablan. Que nosotros prestemos subjuntivo. Muy bien. 22. Poner también es un verbo con un cambio especial. Es importante que ustedes pongan mucha atención a las instrucciones del libro de recetas. Estamos cocinando, hay un libro de receta hay que seguir instrucciones. Entonces vamos a decir, es importante que ustedes pongan mucha atención a las instrucciones del libro de recetas. Que ustedes pongan, vamos al 23. Ojalá que ella le decir solamente la verdad Y nunca más que la verdad Y nos va a quedar Ojalá que ella le diga solamente la verdad Y nada más que la verdad Que ella le diga 24 Dudo que ellos nos Poder oír desde el otro lado del río. Nos va a quedar. Dudo o yo dudo que ellos nos puedan oír desde el otro lado del río. Estoy aquí en ese borde. Hay un río y al otro lado hay otras personas. Y yo digo yo dudo que los que están allá nos puedan oír, yo, yo dudo que ellos nos puedan oír desde el otro lado del río bueno, pueden ver que son no son verbos irregulares, pero son verbos que tienen una conjugación particular en el eh, en el subjuntivo eh, 25 Olga yo quiero que tú conocer a Juan y a Lucía ellos son dos nuevos estudiantes en nuestra escuela Ok, se acabó el tiempo. Decimos, Olga, yo quiero que tú conozcas a Juan y a Lucía. Ellos son dos nuevos estudiantes en nuestra escuela. Perfecto. Vamos al número 26. Mi mamá siempre quiere que nosotros o nosotras recoger la ropa del suelo. Nos va a quedar. Mi mamá siempre quiere que nosotros recojamos... La ropa del suelo. Que nosotros recojamos la ropa del suelo. Bueno, y recordemos una vez más el subjuntivo. Cuando siempre nos va a expresar un, un deseo o preferencia, una emoción, una negación, una duda, una posibilidad o una necesidad. Eso es importante tenerlo muy en cuenta y por eso me gusta ser reiterativo en estas cosas. Y quiero que presten atención a la palabra a la parte de la oración que estaba sombreada con amarillo bueno amigos esta es la clase número 7 una clase cortija con el uso del subjuntivo en español recuerden memorizar estos seis verbos que se usan con mucha frecuencia y más adelante vamos a tener muchos más ejercicios con esos verbos y con esos, eh, los verbos irregulares y estos otros verbos que tienen esa conjugación particular que es necesaria memorizarla porque, digamos, muchas veces no tienen una regla a seguir. bueno como siempre les recuerdo que por favor se suscriban totalmente gratis a este canal que por favor comenten y compartan con sus amigos que me regalen un like miren que estoy usando por un subjuntivo yo espero que tú te suscribas al canal porque es totalmente gratis yo espero yo quiero mejor que tú comentes y compartas con tus amigos es importante que tú me regales un like o que me regales un, un, un me gusta yo necesito que tú actives la campana de notificaciones y también yo deseo que tú imprimas el material de esta clase que te lo dejo en, en el enlace aquí abajo. En la caja de descripciones es un documento de PDF en, en, en un Dropbox para que le des doble clic y ahí lo vas a, a encontrar. Bueno, yo espero verte en la próxima clase y recuerda que mi nombre es Raúl Joven León mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com si tienes alguna dificultad para bajar el material mándame un correo me das una dirección electrónica y con mucho gusto te lo mando a, a, tu, a tu correo entonces que no no para que no te vayas a quedar con el material con esos ejemplos que sé que pueden ser de mucha eh, ayuda también quiero dejarte mis redes sociales. Mi canal de español lo tengo en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y también tengo un canal donde enseño inglés. Se llama Do You Speak English? Hablas inglés? También lo tengo en YouTube, en Facebook y en Twitter para que me visites. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Agradezco tu participación y espero verte en la próxima clase. La clase número 8 del subjuntivo. Muchas gracias por tu presencia y nos vemos. Hasta pronto, amigos.